Vamos a trabajar hoy y vamos a actuar hoy como si yo fuera la número uno de la cuadra. Estamos hablando del día número 16. Error en la consulta porque... Okay. Um, vamos a hablar en el día número 16 del reto de 45 días donde estamos hablando una vida disciplinada con dominio propio. ¿Y sabe qué? Yo voy a actuar hoy como si fuera la número uno. ¡Oh, my God! ¡Qué emoción! Y, Marimelda, y, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para actuar como si fuéramos la número uno? Porque yo me miro en el espejo y yo no me veo la número uno. Porque yo me veo como, como, ay, no me veo, mejor dicho, eh, cada día peor. ¿Y entonces yo qué voy a hacer? Porque usted tiene que ir al futuro, usted tiene que utilizar una técnica que se llama la visualización cuántica. Dios es el dueño del futuro. Entonces, Dios, vamos a poner aquí primero a Dios para que Él nos, nos ilumine. Dios es el dueño. De el futuro. Y como Dios es el dueño del futuro, entonces yo tengo el permiso de imaginarme, de tener visualización cuántica. como es la palabra Marimelda? Eh, que es que usted nos enreda con palabras. Eh, ok, esperen, yo se las escribo acá. Mm, entiendo que aquí en Instagram quedó como muy pegada. A ver, mani mierda. A ver, pongamos esto un poquito acá. Voy a correr esto para acá. Esto para acá. Y corramos esto para acá. Y entonces aquí les voy a escribir la palabra visualización cuántica. Ok. Eh, Sí, ya estoy en vivo, me están preguntando. Ya entré, aquí estoy. Eh, déjenme un momentico, voy a buscar algo acá. Eh, me están preguntando, sí, vamos a trabajar este libro. Eh, con este libro estamos trabajando, Viviana. Este es el libro que estamos trabajando y le voy a pasar el link eh, de Amazon donde está el libro Está en versión Kindle, en versión eh, papel. Entonces, les voy a pasar acá en el link. Aquí lo tienen. Y las que están en Instagram, el link está en... No. Ay, pero ¿por qué me está pidiendo esto? A ver. Ok. Perfecto. Bueno. El, el, les estoy diciendo el libro porque voy a leer para enfocarme. ¿Cuál es la mejor técnica para usted enfocarse, Marimelda? La mejor técnica para enfocarme es leer. La mejor técnica para enfocarme es leyendo. Porque cuando estoy leyendo, solamente pongo mi intención en la lectura y mi atención en la lectura. Y me voy a enfocar en la visualización cuántica. ¿Cómo aprendemos por repetición? Voy a volver a leer que es visualización cuántica? Visualización cuántica es la técnica de utilizar tu propia imaginación, con que vamos a trabajar con la imaginación para crear todo lo que deseas en la vida. Lo que tú ya tienes material, esto ya se creó antes en la imagen de alguien, esto ya es pasado, lo material ya es pasado. Este cuerpo que usted ve acá es el pasado mío, es mi pasado, porque ya está materializado. Lo que yo pienso que va a pasar en los próximos 10 años es mi futuro. Entonces, si yo empiezo a imaginarme cuál es la imagen que yo quiero ver en mí en el futuro, tengo que empezar a activar la imaginación, que es el primer tiempo que existe eso es muy importante la visualización cuántica es la técnica de utilizar tu propia imaginación para crear todo lo que deseas en el futuro y Dios es el dueño del futuro y antes de que tú hubieras nacido ya Dios te había escogido a ti, Natalia para que nacieras en el vientre de tu madre y a ti, Viviana, para que nacieras en el vientre de tu madre. Por lo tanto, la visualización cuántica es todo un plan. Nosotros somos parte de un plan divino. Es un plan, es un propósito. Dijimos que esta semana vamos a trabajar lo que es la intención. Mi intención es ser la número uno. Ya. Terminé el taller. Marimelda, pues usted no es la número uno, pero yo tengo mi intención de ser la número uno. Y Dios así lo quiere. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Y si Dios lo hace, yo lo veo. Entonces yo me voy a ver en el futuro como la número uno. Pero hoy tengo que actuar como si lo fuera. Soy la mejor escritora hoy. Puede ser que usted ni siquiera ha comprado el libro. Puede ser que usted hoy oh, dice, Marimelda escritora, si yo la conocí vendiendo ropa en unas barras. Marimelda escritora, si ella era mm, contadora. Marimelda escritora, <ríe> si yo la vi por ahí. Mm -mm. Puede ser, y que usted ni siquiera ha leído mi libro, y que ni siquiera me conozcan y puede ser que este um, um, video ni siquiera lo esté viendo nadie, y yo esté aquí hablando sola, hasta que no me diga alguien, Marimelda, aquí estoy contigo, escríbeme, si te veo, si te escucho, si estás aquí, ¿por qué? Porque yo, cuando tú me escribes y me dices, Marimelda, aquí estoy, quiere decir que yo ya materialicé lo que yo me imaginaba, y cuando tú me escribes y me dices, sí, aquí estoy para ti, yo sí te veo, yo sí te escribo, yo sí te leo, quiere decir que ya, Logré materializar, porque hay alguien que está leyendo lo que yo escribí, alguien está escuchando, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra el, el pensamiento, ay, que penetra el espíritu y el alma, los huesos y las coyunturas, los pensamientos y los discernimientos del corazón, tengo que cerrar los ojos para acordarme de esto. La palabra de Dios es viva y eficaz cuando usted penetra, cuando usted la escucha y usted contesta, aquí estoy Señor, aquí estoy para ti y yo estoy aquí para ti Señor. Y yo quiero llevar este libro que lo escribí hace seis años con una nueva conciencia de prosperidad, con una nueva conciencia de lo que es la riqueza, con una nueva conciencia de, de, de la prosperidad. ¿Para qué? Para crear riqueza a prueba de crisis, para crear riqueza a prueba de crisis, para crear un futuro a prueba de crisis. ¿Por qué? Porque es que el futuro es muy incierto y nos da mucho miedo y como nos miramos en el espejo y nos vemos muecas yo estoy mueca muchachas por eso estoy hablando tan raro no me puedo reír tengo que hacerme un arreglo no sé qué arreglo me voy a tener que hacer porque estoy perdiendo calcio calcio se me está perdiendo el, el calcio de los huesos y los dientes textualmente eh, eh, se me están cayendo entonces eh, eh, eh, eh, hace 10 años yo me imaginé eso no, lo estoy viviendo ahora pero pero puedo vivir con una conciencia de prosperidad para crear riqueza y un futuro a prueba de crisis, tengo una crisis pero puedo revertirla, puedo mejorarla, puedo buscar soluciones, entonces Voy a ir al futuro mío y voy a hacer la versión, la mejor versión de mí a los a los 66. Entonces voy a prevenir muchas cosas que pueden pasar a los 66. Entonces, sí, Viviana aquí ya Viviana está, ¿qué quiere decir que Viviana ya está aquí? Quiere decir que yo ya materialicé mi creencia, yo ya fui al futuro, imaginé que yo iba a estar con otra mujer, hablándole, enseñándole, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando yo la hablo, Viviana la escucha y activamos la palabra de Dios en nuestras vidas para crear un futuro mejor, porque sí. Todo es posible, inventa tu futuro. A pesar de que en la realidad te miras al espejo y te ves de una manera que dices, oh my God, ¿qué pasó aquí? Pero tenemos que entender que somos un cuerpo temporal que se va deteriorando. Entonces vamos a juntar esas dos cosas, ¿ok? Vamos a, a utilizar... La técnica de la visualización cuántica, escriba en su cuaderno, visualización, utiliza la técnica de la visualización cuántica. ¿de ¿cómo se escribe visualización? Se escribe así, mire, visualización, visualización cuántica. Actúa como si fueras la número uno, así estés mueca, calva, vieja, fea, cuando te mires en el espejo. No me importa porque mi futuro es más fuerte que lo que yo veo en el espejo. ¿Sí me entendió? Dígame, sí, Marimelda, copiado y entregado. No me importa. Ay, mira a ella actúa como la número uno. Sí, yo soy la número uno. De mí, soy la número uno. Porque la número uno mío está aquí en el futuro. Porque yo voy a ser cada día mejor, pero sin maltratarme en mi presente, sin regañarme. Porque entonces yo en ese momento ya terminaría mi programa porque no puedo salir, porque, estoy, porque no tengo dientes, porque hablo muy raro. Entonces, Marimelda, como usted ya no tiene dientes, ya no la queremos. Marimelda, como a ustedes se le están dañando la dentadura, ya no la queremos. Marimelda, como usted ya habla muy raro, ya no la queremos. What's happening? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo me va a decir usted a mí que usted no me quiere calva y mueca? Que me falta autoestima. No, señora. No, señora. No me falta autoestima. Lo que pasa es que me faltó prevenir cosas que yo no sabía. A veces le preguntan, no, pero ¿usted por qué no dijo? Pero pues si yo no sabía. La ignorancia es más cara que la educación. Yo no sabía que yo me tenía que cuidar antes para que hoy no se me cayeran los dientes, eso yo no lo sabía, me faltó educación, me faltó conocimiento, me faltó educación de cómo llegar a los 56 con dientes, <risa> ni me puedo reír, ni me puedo reír, porque si me río se me caen los dientes, ¿Les ha pasado? <risa> Muchachas, ay no, yo voy a reír. Ríase, ¿sabe qué? ¿Sabe qué, liviana? riámonos de nosotras mismas. Dejemos de exigirnos la belleza... Eh, <risa> La belleza, la belleza, yo me, yo, ya a mí me da risa porque entonces yo ya estuviera desaparecida. No, Marimelda, ya no hay más programa. ¿Y por qué no hay más programa en la mujer del futuro? Porque ella se trauma, traumó, traumó. <risa> ella se traumó. ¿Y por qué? ¿Qué le pasó? Vení, vení, contame el chisme. ¿Qué le pasó a Marimelda que se le cayeron los dientes? Ay, mija, vea. Y ella, imagínense que ya no volvió a salir en, en Instagram, ni volvió a hacerlo Facebook Live, porque le dio una depresión. Porque, imagínense que, oh my God, en serio. Y ella no, pues, es que enseñaba el crecimiento personal. Y que era la mujer del futuro. Ay. Mi amor, vea, le voy a hacer una, aquí una representación de lo que es actuar como yo si fuera la número uno. Porque es que yo soy la mujer de 66 años anticipada. Entonces yo soy la número uno. Imagínate una de 66 años con la pinta que tengo ahora. Ah, porque las que conozco de 66 años en este momento, oh no, no, no, están muy viejas. Pero entonces yo sí soy la mejor versión de mí. ¿Sí o no, Viviana? Imagínate yo hoy actuando como si tuviera 66 años. ¡Ay, qué vieja! ¿No me mueve muy bien. No. Entonces, si yo empiezo a actuar hoy como si tuviera 66, con los achaques de las que tienen 66, que tienen eh, tienen y, y triglicerios altos, tienen gordura, obesidad, no se pueden mover, les, duele, les duelen los huesos, les duele el pelo, les duele las articulaciones, les duele hasta lo que no está escrito, ya se dicen que están muy viejas, que están muy feas, que están muy acabadas y esas pobres señoras de 66 años ya ni aparecen aquí en internet, ellas están viejas a todo, pobrecitas esas señoras, yo soy la mejor versión mía de 66 años. Hoy. Actúa como si fueras la número uno y me voy a poner 10 años más. Eso es una técnica. Póngase 10 años más, Viviana. Póngase 52 años. Mire lo que hay alrededor a los, 50, a los 52 años. Muecas. Pues míreme a mí, si yo le llevo a usted 10 años, ¡Oh! ¿y cómo hago para prevenir la muecura? ¿Cómo hago para prevenir que se me caiga el calcio en la menopausia? Porque ¿Qué? eso va a ocurrir a usted, mi amor, no crea que porque usted tiene 30 años, a usted no le va a llegar la menopausia, a usted se le va a ir la menstruación, sí o sí, a usted también. Ay, No crea que porque usted tiene 30 años todavía, eh, la menstruación, oh my god, y eso que es menopausia. Ay, a mí, como nunca me ha dado la menopausia, ni me imagino con menopausia, sí, ni se imagine. La menopausia acaba con el calcio y no le crecen las uñas. Pero eso es falta de cuidado. Usted puede irse para la peluquería y ponerse unas uñas así largas, ay, what Eso, eso no, no, o sea, no, no, no estamos hablando de eso. Se le cayó el pelo, puede comprarse una peluca. No, no estamos hablando de eso. Hay soluciones. Se le cayó el diente, póngase un diente postizo. Hay soluciones. Pero eh, eh, el actuar como si fuera la número uno, yo actúo como si fuera la número uno con respecto a mí, no comparándome con nadie, no ocultando la realidad de mi vida. Mujer, tenemos que ser re Listas. Esa palabra va aquí. Visualización cuántica. Re Ay, no voy a cacharme porque les doy la, la cabeza. Re a lista. ¿Quién le dijo a usted que de 10, dentro de 10 años más a usted no se le va a caer el pelo y no se le va a ir la menstruación? Si biológicamente a nosotras se nos va la menstruación cuando cumplimos los 50. O pregúntele a una señora de 66 años a ver si tiene menstruación, si eso es biológico. O sea, no, nosotras queremos es como, ay, yo me imagino yo me sueño de 66 con menstruación y teniendo hijos, y biológicamente se le fue la menstruación y ya no puede tener hijos ni le dan ganas de tener sexo porque se le seca todo. Entonces me viene la depresión. Estoy muy triste el triste. Como el otoño. ¿Qué pasa en el otoño? Se acaba todo. Se le cae el pelo a las hojas. Perdón, se le cae las hojas al árbol. Pero ¿dónde caen a sus pies, mi amor? Oh, maika! Eso me gustó. Me gustó. Me gustó. Un árbol al que se le caen las hojas. Pero al árbol que se le caen las hojas, excuse me, se caen a sus pies. Esa es la cosa. Esa es, eso es, eso es. Y ese árbol que se le caen las hojas a sus pies se convierte en vos ah, Oh, no para que en el invierno se reestructuren las raíces se regenere todo el proceso y vuelva la primavera y salgan otra vez unas flores nuevas restablecidas todo es hecho nuevo en Cristo Jesús todas las cosas serán nuevas ¿lo entendía? no, no lo entendía yo tenía la visualización cuántica, pensando que a mí, oh my God, qué ignorancia, qué ignorancia la, la visualización cuántica, qué ignorancia, no la entendía, no la entendía, porque una cosa es escribir, y otra cosa es vivir, y otra cosa es escribirla, experimentarla, vivirla, mirarse en el espejo, mirar los resultados y decir, ¡Oh, my God! Sí funciona la técnica de la visualización cuántica, pero me faltó una palabra realista. Y para eso estoy yo aquí, que no me morí. Sigo viva. ¿Gracias a qué? A la visualización cuántica, porque me imaginaba viva. Viva, viva, viva. Viva, viva. ¡Ay! Hey, todo lo que yo estoy aprendiendo. Y ya me toca taparme la boca. Porque me toca... Para reírme tengo que hacer así. O ponerme el vaso. Técnicas de mueca. Viviana, técnica número uno, técnica de mueca. Cuando se le caigan los dientes, si usted no se cuida los dientes, si usted no se lava los dientes, si usted no se hace periódicamente una limpieza profunda de los dientes, si usted no se hace... El arreglo correcto de los dientes, mínimo dos veces al año, limpieza, mínimo tres veces al año, limpieza. En este momento yo me tengo que hacer mínimo cuatro limpiezas, yo me he cuidado los dientes. <risa> si usted no es preventiva en las cosas, entonces va a tener un problema. Entonces yo le voy a dar la técnica número uno para... La muecura cuando se le caen los dientes. Técnica número uno. Tome el vaso. <risa> Volteese para el lado que no tenga el mueco. <risa> y cuando vayan a tomarle la foto, usted se ríe así. Se, se tapa con la, con la copa. Ay, qué risa. No pongan la mira en las cosas de los hombres, ponla arriba en el futuro, porque yo, esto usted, usted está hablando con una mujer de 66 años, del futuro, <risa> con técnicas del presente, <risa> ay, qué risa, sí o no, gana eh, eh, Tengo que ser, tengo que ser realista, tenemos que ser realistas. Ay, yo me imagino de 66 años, divina, preciosa, eh, con, no, es que eh, es como una flor decir: Yo me imagino de hermosa y divina por todo el año. No, una flor nace, se pone hermosa, divina, pero vuelve y se marchita. Pero la hoja se marchita, la hoja se cae, vuelve a sus pies. Todo lo que me está sucediendo en este momento se me está cayendo a mis pies para hacer abono. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Usted sabe qué es que todo lo que se me está cayendo, se me está cayendo a mis pies para ser abono de la mujer del futuro de 66 años? Esto es maravilloso. Esto es maravilloso, Alicia. Te veo genial toda mamazota, claro, porque yo soy una mujer que me proyecto 10 años y yo me imagino de 66, pero realista. A las a los árboles se le caen las hojas, pero se le caen a sus pies. Escríbame eso, que eso es muy importante. Y esas hojas se le caen a sus pies para servir de abono. Y hoy puedo dar técnicas de cómo reírse se mueca. No, ay no, ay no, estoy hasta muy graciosa, ¿cierto? Hoy puedo dar técnicas, ¿qué hacer cuando le dé la menopausia? Unos calores que a usted le provoca desbaratarse. ¿Y sabe cuál es la técnica que yo uso? ¿Le digo cuál es la técnica? Quiere, tí, ah, pero tiene que escribirme. Marimelda, ¿cuál es la técnica de la menopausia? Para, porque yo sé que, que todavía tú tienes 42 años, tú todavía tienes 40. Tú eres una bebé. Tú tienes 30. Ana tiene 30 años. Tú tienes 43. Todavía no tienes la menopausia. Todavía no te ha llegado ese... Calores de queta que le dan a uno. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es la técnica? Mire, vea. Ventilador. Así está en invierno. Ya tengo hasta que limpiarlo. Técnica número uno. Con esos calores. Ahorita no tengo calor, pero... prende el ventilador. Respire profundo. Y recese un Padre Nuestro. Ay, Marimelda no me va a poner a rechapadre de nuestro, sí. Es la única manera que, sea, que yo puedo sobrellevar estos calores de queta que me dan y estos calores tan horribles, entonces hago así... me baja el ay, me despeiné perdón eh, técnicas para la menopausia apago el ventilador eso sí hay que mantenerlo ahí usted no puede invitarme a, mi, a su casa sin un ventilador usted no me puede invitar a ningún lado sin un ventilador y si no tengo uno de estos vean este pequeñito Este me, este me lo llevo, es, es eléctrico, este me lo regaló mi adorado esposo porque él veía que me daban unos calores muy horribles y dijo, pobrecita doña María Imelda, para que no me moleste el, el ventilador a mí porque pues obviamente vivo con él, entonces, eh, ok, aquí hay otro ventilador. Y si no, aquí tengo una diadema que también es fría para ponerse acá y que le baje un poquito la temperatura. Esto es, he ido, he ido aprendiendo, aunque mmm, a veces no lo uso, porque pues como estoy aquí en la casa, otra técnica, use ropa cómoda. Ay, pero es que usted no debería de usar esas blusas tan corticas, porque usted es contar, usted es escritora y usted debe estar mejor presentada para los videos, pero pues entonces no los hago, porque usted se imagina yo aquí con una blusa cuello pues tortuga. Negra, manga larga y unos calores que se me va subiendo. No puedo, tengo que estar eh, aquí así, libre. Ay, pero es que eso no está bien para... Ay, a mí, ¿qué me importa? No, actúa como si fuera la número uno. Yo soy la número uno en lo que yo sé y como yo sé. Eh, Técnica número uno. ¿Qué te tiene que hacer el ventilador? El ventilador. Eh, ventilame. <risa> ventilame. Tener el ventilador. Eh, respirar profundo. Ok, voy a cerrar acá. Esto lo voy a poner aquí porque lo tengo a la mano. Porque de verdad que, que calor el los que me dan. El ventilador también esté acá. Eh, respiración. Profunda. Me sobo el pelo así. Oh, me lo agarro. Y me rezo un padre nuestro. Ya uno sabe pero usted todavía, mi amor, usted todavía tiene 38 años, usted ahorita es una mamacita, usted es una mujer joven, pero yo la estoy preparando para el futuro. Yo le llevo a usted 10 años y a, y a la otra le llevo 16. Entonces yo ya tengo la experiencia, no es la mejor, pero puedo ayudarle a que usted actúe, como si fuera la número uno, hoy, y entonces dice, bueno, ¿y cómo yo puedo hacer para, para, para cuando llegue la edad? Usted ya esté preparada, yo la estoy anticipando, por eso es importante activar la visualización cuántica, pero realista, yo no puedo pretender llegar a los 66 años con el pelo largo, Si, no, si estoy perdiendo calcio, ¿cómo las uñas me van a crecer y cómo el pelo me va a crecer? Si es algo biológico, es como pretender que en otoño no se le caigan las hojitas a los árboles. Oíste, es como como, como cascume, cascume, Vos es que es boque. Cascume, cascume. ¿Vos es que sos boba o qué? Ay, ah, es que yo quiero que no se le carguen los, las hojitas al arbolito. Mira. Mira. Esta, esta matita. Esta matita se le caen las hojas. Esa matita hay que echarle agua todos los días. A esta matita hay que cuidarla para que la matita se regenere y la matita tiene unos procesos. Es normal que dentro de pocos días a esta matita se caiga y le nazcan nuevas hojas, le nacen, se regenera, si yo la estoy cuidando, si yo le estoy echando agua nueva, porque si yo no le echo agua, el agua se seca. Mira, ya tengo que echarle agua. ¿Sí ves? Ya está seca. Así somos nosotros. Somos como las plantas, somos como la naturaleza, que tiene unos ciclos, tiene unos procesos. Está el verano, está el, el otoño, está la... Perdón verano otoño, invierno, primavera y yo ya estoy en el otoño que se me está cayendo los dientes, se me está cayendo el pelo y se me están cayendo las uñas. ¿Para qué? ¿Pero dónde se están cayendo? A mis pies, a mis pies, a mis pies. Yo soy la nueva generación de mujeres de 66 años que todavía no han nacido. Y yo ya estoy preparando el terreno para esa mujer de 66 años y soy la número uno de las de 66. ¡Ah! Ya estoy entendiendo cómo es que funciona esto. O sea que yo soy. Ok, ok. A ver, a ver, Marimita. Eh, eh, explícame, explícame eh, este pro, pro, pro, proceso, proceso, proceso. Yo a mis 43 tengo bocharrones en la. Bo, bochornos en la madrugada, imagínate. Hay gente que los tiene antes. Es verdad, hay gente que los tiene antes. Entonces, vamos a ir concretando. que te tiene que tener el ventilador bueno va, vamos a ir concretando a ver espérate que es que me pongo a mirar por allá porque no veo esta parte, ok, vamos a ir concretando, voy a leer como técnica para técnica para tener una intención técnica para, para tener un enfoque, leer si usted quiere controlar su mente de tanto bla, bla, bla, bla, lea. Si usted quiere concentrarse, lea. Quiero concentrarme, quiero concretar. Por eso es que escribir un libro es tan difícil, porque tenemos que ser muy concretas en lo que queremos escribir. Porque escribir significa concretar. Cuando Viviana pasa sus resúmenes, Viviana concretó, Viviana materializó, Viviana creó, porque ella puso en orden sus oídos, su mente, sus ojos, su eh, escritura y materializó. Ma Viviana está aprendiendo a materializar cuando escribe. Ok, ¿cuál es la técnica para, para, para enfocarse? ¿Cuál es la técnica para enfocarse? Leer. ¿Cuál es la técnica para enfocarse?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 de 66 años y voy a actuar como si yo fuera la número uno de 66 años. ¿Si ¿Sí entendió la técnica? Porque si me comparo con mi yo del pasado, me va a dar una crisis existencial. Usted no se puede comparar con que usted antes era de tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal. Y tal. Eso no funciona. No funciona. Vaya al futuro y créase hoy la número uno de esa mujer del futuro. Miren, muchachas, apliquen la técnica, se las estoy enseñando. Visualizar es una herramienta para llevarte del punto imaginario A al punto B. Para entender cómo funciona el proceso de visualización, hay que entender cómo funciona la mente pensante y la emocional. Mírame, mírame, por favor, cómo soy de diferente y cómo cambia mi percepción y cómo cambia mi vida cuando me comparo conmigo de 66. Soy totalmente diferente. Y fíjate, Viviana, cuando tú te comparas contigo de 53, vaya, mire una vieja, y le digo vieja, con todo el respeto y con todo el cariño, y con a mí también. Mira que tú tienes 43, yo te llevo 13, eh, te llevo 13 años. Imagínate que tú, cuando tengas 53 años, te veas, no mueca, sino con dientes, porque vas a prevenir, no gorda, sino delgada, porque vas a hacer ejercicio todos los días, no ofuscada, porque vas a tener técnicas de, de, de enfoque, de tranquilidad, pero van a venir achaques. Si sí, van a venir a Chaque, se te van a caer también, pero vas a, a, a saber manejar la situación porque ya no vas a estar en los 63, sino que vas a ir a los 73 y vas a ir 10 años anticipada en tu vida de los problemas que traen los 53, los 63 y a lo mejor vamos a romper, va, somos hechas nuevas, somos, hoy oh, hay una palabra que me encanta, eh, Viviana Oada, si está por ahí, que, que se saben todos estos versículos. Soy una obra nueva, somos hechas nuevas, somos unas criaturas nuevas. Porque sí vamos a ser unas criaturas nuevas y vamos a romper los moldes que hay ahora. Yo no puedo, no, es que una mujer de 56 años, hace 30 años, ya estaba destinada a morirse una mujer de 50 años ya, ya le dicen vieja y qué pena me da pero vieja yo si sí soy una bebé una bebé de la cuadra porque yo voy a entrar a la, a la tercera edad y en cuatro años entro a la tercera edad pero una mujer de la tercera edad que es una bebé para la, que, para la que va a cumplir 90 o 100. ¡Wow! Imagínate, yo al lado de un hombre de 100 años y una mujer de 100 años, soy una mamacita, ¿sí o no, Alicia? Entonces, eh, visualizar es una herramienta para llevarte del punto imaginario A al punto B. Para entender cómo funciona el proceso de visualización, hay que entender cómo funciona la mente pensante y la mente emocional. El cerebro es muy dado a, um, a fijarse en lo negativo. A el, el cerebro es muy dado a, a, a, a, a como te dijera, a, a mi quedarse en el pasado. Yo no me puedo quedar en el pasado. Porque yo soy la mujer de 63 años. Que es un nuevo modelo en Cristo. Esa es la palabra. Un nuevo modelo en Cristo. Ay, pero usted le tiene que poner Cristo. Sí, porque me gusta. Sí, porque me gusta. Sí. Soy un... Sí, yo soy... Un nuevo modelo en Cristo. Porque me gusta. Porque me gusta. Ah, pues no le tiene que poner eso. Ah, pero a mí sí me gusta. Sorry con excuse me. Sorry con excuse me. Me ha funcionado. Si no me funcionara. Ay, oh, no. No. Si no me funcionara, no hablaría de eso. ¿Por qué me funciona? Porque cuando yo... rezo el Padre Nuestro...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 Ay, no me dejes caer en la tentación de querer ser joven, de querer tener, ay, como era yo a mis 43, ay, como yo era a mis 23, ay, como era yo a los.. ¿Qué sentido tiene pensar en eso? Para mí no tiene ya sentido. Mejor me voy a ir al futuro. No me dejes caer en la tentación y líbrame del mal. Amén. Ok me funciona me funciona doy fe de que funciona yo soy un nuevo modelo en Cristo me funciona con el poder de la sangre de Cristo me cubro y me funciona muchachas hay que tener fe, hay que agarrarse de algo hay que tener fe porque usted ha visto a Dios, no yo no lo he visto pero yo sí le creo y yo necesito creerlo porque sin fe es muy difícil, muy difícil. Entonces, imagínate cómo sería la vida si lograras dominar tu mente racional. Puedes convertirte en un ser cuántico, reprogramando tus redes neuroconductales. Es muy importante reprogramar nuestras redes, porque mi cerebro es el vehículo que tiene ese cableado y de esa manera aprenderé a utilizar el intelecto. Todo, absolutamente todo lo que ves a tu alrededor primero se creó en mi mente y en la mente de alguien en un momento dado, en el mismo instante que comienzas a visualizar, activas en tu cerebro las mismas zonas y emociones que, hace, que se aceleran como si estuvieras viviendo la realidad. Una de las herramientas con las que puedo activar la visualización cuántica es con la literatura. Mujeres, lean, lean, lean, lean y aprendan. Eh, compren mis libros, cómprenlos, cómprenlos. No mentiras, cualquier cosa que quieran leer. Pero es muy importante, es más, lean sus propios resúmenes exactamente, hay que creerle a Dios y tener mucha fe, porque o si no esto es coco, esto es vacío ¿Sí me entiende es muy importante y esto no tiene nada que ver con religión mujeres, estoy confundida porque a veces nos confundimos porque eh, cuando buscamos la visualización cuántica sin Dios, es como vacía y hueca porque hay un plan mayor hay un plan para la eternidad y, y yo tengo que ser muy, muy realista. La literatura es el combustible que lubrica los cambios. La literatura es el combustible que lubrica los cambios. Esa frase no se le vaya a olvidar, mi amor, que es muy importante. Yo soy lo que soy por toda la literatura que he procesado en mi mente. Como escritora, oiga pues, lo va a leer esto. Como escritora me siento feliz, apasionada, porque te puedo llevar por medio de la lectura y aplicación de estos conceptos al mundo de fantasía que abren los ojos al descubrimiento. ¡Oh, my God! ¡Mira esto qué belleza! Como dijo Buda, el único... Y verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Yo no puedo buscar ya nuevos paisajes, sino tener nuevos ojos. Cópienme eso, ¿sí? Se lo voy a volver a dictar despacio porque sé que, yo sé que usted está ahí. Como dijo Buda, el único y verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Yo no necesito nuevos paisajes, yo necesito nuevos ojos, ojos espirituales, los ojos de Dios. Yo necesito poner la mira en las cosas de Dios, no en lo material, porque lo material es se desgasta, se acaba, se muere, pero lo espiritual es eterno. Ay, ¿Cómo te hago entender? Y si no, si fuera lo material, yo ya me había desaparecido, ya no estaría aquí, caramba. Bueno, les dejo esta imagen para que eh, esta es mi obra de arte hoy. Me va a tocar hablar así ya. ¡Hola! ¡Hola! Llegó la mujer del futuro. A reírme así. ¡Hola! Entonces, eh, el, el enfoque, enfoque, atención, me voy a volver intencional a mis 66 años. Intencional a mis 40, a mis 53 años. Intencional a mis 50 años, cómo me quiero ver y yo actúo hoy como la número uno, porque voy a entrar primero en, en, en todos los sentidos, cómo me quiero ver en el futuro y de esa manera activo la visualización cuántica y esa cuántica atrae, el, porque lo, el, la energía en la vibración y voy a empezar a vibrar en una frecuencia alta y empiezo a materializar de una en una frecuencia alta muchachas de esto vamos a hablar toda la semana lo que pasa es que uy ay ay Dios es el dueño del futuro y yo tengo que ser realista bueno mujer hermosa i love you so much chao mañana a mañana domingo, no, mañana no nos vemos el lunes, para que para yo descansar mañana, bueno, que estés muy bien chao mira, esto no está finalizando porque.